El 2021 por fin está terminando y aunque fue un año complicado para algunos de nosotros también fue un año que nos dejó un montón de experiencias nuevas y aprendizajes que seguramente nos llevaremos al 2022. Y en antes de que fueran famosos no nos queda más que agradecerles por seguir aquí un año más, por estar, ver los videos, apoyarnos, seguirnos en nuestras redes sociales y por ayudarnos a seguir creciendo. Cada uno de los videos del canal lo hacemos con mucho corazón, le investigamos cañón para que tengan la información más importante resumida, le echamos un un montón de ganas a las miniaturas, a la edición y es una chambota de varios días y muchas personas que ustedes pueden ver en aproximadamente 10 minutos. Y de verdad es súper lindo cuando notan todo ese trabajo y nos dan su apoyo y amor un año más. Y ya sé que, que encajosa, pero nos gustaría seguir contando con ustedes el próximo año porque se vienen cambios grandes y fuertes. Por ejemplo, Chica se va a volver la host de este canal, ¿no es cierto? ¿Es broma? Pero sí se vienen cambios grandes y fuertes en el 2022. Cambios que ni se imaginan y para los que no sé si estamos listos, pero que nos tienen muy emocionados. Y es por eso que se nos hizo una buena idea hacer este top con lo más interesante, sorprendente y del canal en 2021 espero que lo disfruten mi nombre es Ailed y en nombre de todo el equipo de antes de que fueran famosos les quiero desear un 2022 lleno de felicidad amor aprendizajes satisfacciones y sobre todo salud nos vemos el próximo año les mando muchos besos a todos y los dejo con lo mejor del 2021 ella hey, es chica yo soy Ailed y nos vemos pronto bye ¿Alguna vez se han preguntado quién es la persona más rica de México? Bueno, para los que no tienen el gusto están a punto de conocerlo porque en el episodio de hoy de La Lujosa Vida les hablaré de Carlos Slim. trabajo, trabajo muchas veces, Uh, look the news. En un país en donde solo hay 13 multimillonarios, Carlos es por mucho el más rico. Y recientemente Forbes estimó que su patrimonio neto está en alrededor de 62.800 millones. No, no escucharon mal. Sí dije 62.800 millones. Pero, ¿cómo se hizo de todo ese dinero? Bueno, controlando el mayor operador de telefonía móvil de toda América Latina. América Móvil, que actualmente es la primera compañía de telecomunicaciones más grande en el continente americano, y la séptima compañía más importante del mundo en cuanto a la cantidad de suscripciones.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 Nos, nos puede parecer que la superestrella de TikTok, Bella Porch, ha aparecido de la nada. Esta creadora de redes sociales famosa por sus hipnóticos videos de lip sync, se ha convertido en una gigantesca sensación online después de que su perfil de TikTok se volviera tremendamente viral. Pero, ¿hasta qué punto debería ser una sorpresa algo así? O sea, TikTok lleva produciendo estrellas desde hace mucho tiempo y ya sé que al igual que yo muchos de ustedes se están preguntando ¿realmente cuánto podría ganar en sus plataformas de redes sociales alguien como Bella? la Porch, que se dedica principalmente a TikTok, pero también tiene Instagram y YouTube. Bueno, la respuesta es mucho, porque se calcula que el patrimonio de Bella está en torno a los 300 mil dólares y ni siquiera lleva un año haciendo contenido. Hace mucho tiempo, en el año 2000, un grupo de hombres tomó el mundo por sorpresa con tres simples palabras. Welcome a Jackass!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 Juvenil y también increíblemente popular. Este grupo de personajes, en donde encontramos a Johnny Knoxville, Steve O, Wayman, Margera, Ryan Dunn y Chris Rapp, dejaron en claro que no había peligro fuera de los límites. Hace poco más de dos años Lil Nas X estaba viviendo con su hermana. No tenía trabajo, dinero, nada. Se encontró con un beat de 9 Inch Nails, lo compró por 50 y este sentaría las bases para su sencillo viral Old Town Road. En el lado brillante de la fama, esa canción lo convirtió casi de inmediato en un nombre conocido después de su lanzamiento. Esta pista no solo terminó como la canción número uno en las listas, sino que se convirtió en la canción número uno que más tiempo ha permanecido en la cima en toda la historia, ya que estuvo 19 semanas consecutivas en el lugar número uno. En general, se dijo que Lil más X ganó más de 14 millones de dólares solo en 2019 y también entró en la lista de forbes de 30 menores de 30 ese mismo año i'm single with a girlfriend what oh, no. oh, shit. Oh. what does that consist of though so valentine's Day is coming up so like you can have two three four like is there rules to that type of shit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 en el escenario, Tom comenzó a obtener algunos papeles en películas de Hollywood. Comenzó con la película The Impossible de 2012 antes de pasar a otras películas como Lock y In the Heart of the Sea, donde aparecería junto a Chris Hemsworth. Y miren lo que son las cosas... Poco tiempo después de haber trabajado con este bombón, Tom estaba luchando por quedarse con el papel de Spider-Man en el MCU o Universo Cinematográfico de Marvel, donde Chris ya había personificado durante varios años al sensual Thor. ¿Thor? Bueno, ahí no se ve tan sensual, pero sigue siendo Thor. Según Tom, el proceso de casting de Spider-Man tomó 5 meses y medio con audiciones en todo el mundo, incluidos Irlanda, Canadá, Atlanta y Los Ángeles. Una vez más, el baile y el entrenamiento acrobático de Tom serían útiles cuando se ofreció a realizar una serie de volteretas hacia atrás para demostrar que tenía las habilidades necesarias para la acción. Bel Delphine se volviera tendencia por vender agua de chica gamer que básicamente era el agua de la tina en donde se bañaba y lo hacía a 30 dólares el envase. Antes de que Bel Delphine se convirtiera en una de las mejor pagadas en la plataforma de OnlyFans. Eso te en el alto. Wow. Chung se ha convertido en una de las modelos de pasarela más aclamadas de Corea del Sur y en una concursante de la temporada 4 de The Next Top Model de Corea. Pasó tres años como una de las modelos pictóricas más solicitadas de Corea y luego en 2017 hizo su debut en la pasarela internacional durante la ceremonia de apertura de la Semana de la Moda de Nueva York, donde lució un tono ardiente de cabello rojo que se convertiría en uno de sus looks característicos. A finales de ese mes volaría a Milán para los espectáculos de Alberta Ferretti y Fendi y también haría su debut en París como modelo exclusiva para Louis Vuitton.